Hola, ¿qué tal, ferros Yo soy Cerecero y ¿qué tal? Ya salió el FIFA 16, salió el demo al menos y lo estuvimos esperando bastante tiempo. La verdad tardó mucho en salir, está a punto de salir ya el juego oficial, pero tenemos las primeras impresiones, ya tuve la oportunidad de jugarlo varias veces, me eché como unos 20 partidos. El juego es realmente diferente eh, en el sentido de que es más, es más fluido, es, es un FIFA más más natural podría decir, eh, incluso se ven las pintas, o sea las pintas eh, por ejemplo una bicicleta ya no sale tan, tan duro hacia un lado ¿no? o sea si hace la bicicleta y sale hacia un lado es como, como un movimiento suave, como en la vida real, o sea ya no está tan, tan acartonado el juego, eso me gustó mucho tiene sus cosas también, evidentemente es un demo y, y pues lo van a lo van a tener que mejorar y siempre es así, entonces vamos con los primeros comentarios eh, las gráficas me gustaron, eh, realmente es, es similar eh, eh, visualmente al FIFA, al FIFA 15, pero sí hay cosas y, y, y detalles que, que sobresalen. Por ejemplo, los rostros de los jugadores sí los veo muchísimo mejor que en el FIFA pasado. Igual las playeras siento que tienen más movimiento. Además de que añadieron muchísimos, eh, muchísimos nuevos eh, reacciones, eh, caídas, eh, por ejemplo los choques. Se sienten mucho mejor, se sienten más naturales. Siento eh, al 100% que este va a ser un juego, un FIFA aéreo. Un FIFA eh, quien domine, sea el maestro del aire, va a poder ser un gran jugador. Eh, quien domine los pases eh, cortos, elaborar las jugadas, va a tener muy buenas posibilidades de ser un gran jugador de este FIFA. Se siente diferente, se siente eh, más real. Eh, me gustó mucho todas las animaciones, todo lo nuevo que trae eh, el FIFA las nuevas implementaciones ya tuve la oportunidad de, de las, las las fintas ya probé las nuevas fintas también, están increíbles me, gusta, me encanta, yo siempre quise que en un FIFA hubiera como una finta donde pudieras levantar la pelota pero rápido, o sea para hacer sombreritos y cosas así, ahora ya la hay este, este corte hacia un lado o hacia el otro que, que termina con el jugador levantando la pelota ligeramente, ligeramente. Es, es muy bueno porque te permite hacer otra jugada después de hacer la finta y eso le añade muchísimo muchísimo más eh, feeling a este, a este FIFA, vamos a repasar algunas jugadas que se hicieron interesantes las pegadas de fuera del área si sí salen, pero ahora tienes que ser más preciso a la hora de contactar la pelota, como medir bien el bote, medir bien la distancia que tiene la pierna de la pelota para que pueda darle con Tokio, y mira aquí hay una jugada, vean tiferos este fue mi primer gol, el primer gol que metí en FIFA 16 y penal, eh, vean ahí claramente les, las rodillas chocan hasta escuché los huesos golpear. Y CR7, Penaldo, vean nomás. Penaldo ahí nomás, marcando mi primer gol. Que espero sea de la buena suerte, ojalá nos traiga muchos triunfos este FIFA. Como les digo, cuando hay tiempo y espacio, si se le pega, se le puede pegar bien. Vean ese gol de fuera del área. Realmente no es muy duro, ni va tan bien colocado, pero a pesar... Eh, de que no fue un gran tiro se pudo meter ¿por qué? porque era CR7 y porque tenía tiempo y espacio para golpear la pelota otra cosa que me gustó mucho de este nuevo FIFA es sin duda, sin duda esta repetición tipo televisión donde podemos eh, recapitular las mejores jugadas, lo único que no me gustó es que se, se ve el botón de, del B, el regresar entonces hubieran quitado eh, el botón para que se viera muy limpia la imagen pero creo que es una cosa muy padre, sobre todo para cuando se hacen videos de lo mejor de un partido, no sé, algún este... Eh, no sé, tu Division one alguna recopilación de partidos. Es muy padre porque tiene tomas increíbles y muy bien logradas y todas están en conjunto para que puedas hacer tus videos de los partidos más increíbles que hayas jugado. Eh, ¿Qué más trae este FIFA? Eh, las reacciones son diferentes. Hay un nuevo pase, que es un, que es un pase manual eh, fuerte, que lo haces con el... Eh, con el R1 Y pase, entonces da un pase fuerte eh, Hacia la dirección que tú eliges como si fuera un pase manual eh, Por así decirlo Ahí ocupé la nueva finta que es esta, este como regate Como que se la quita a un lado Vean ahí también esa pisada y sale hacia, hacia el lado contrario Es buenísima para quitarse rivales La verdad yo creo que la voy a ocupar bastante en este FIFA 16 Y ya vamos a hacer el video de las nuevas pintas de FIFA ¿Qué otra cosa trae eh, el FIFA? Vean nomás la jugada, Vean, es la que les digo. El recorte hacia atrás, te la doy, te la doy. Vean nomás ahí y golazo de Neymar. este Esto es totalmente usando los nuevos trucos, las nuevas animaciones. Vean nomás ahí, claro que sí, Neymar, claro que sí, loco. Eh, las nuevas animaciones que trae el FIFA, con mucho feeling. Eh, me siento muy emocionado de haberlo jugado hoy. Honestamente, no me gusta jugar mucho contra la máquina. Eh, siento que, que le quita un poquito de, no sé, como de rapidez al juego, son un poquito más lentos pero sin duda para probar el FIFA estuvo increíble, vean ahí la jugada lo que les digo maestros del aire y si le empalmas bien, aguas pelón vean ese golazo vean el trayazo que saca Gareth Bale con, con esa barba como de pirata de los piratas del Caribe vamos a decirle Jack Sparrow, vean nomás pum brother hasta adentro <risas> se metió esa pelota estuvo bien colocada, las voleas se sienten genial en este FIFA tuve la oportunidad de tirar una o dos esa entró y entró exquisito delicatecen eh, para los grandes esta jugada, y eso es lo que les digo, ven el pase raso, esto no fue no fue triple X eh, esto fue un pase raso eh, literal con R1 y pase, un pase raso que siento que va a ser muy efectivo y ya estoy preparando unos tutoriales con, con ese pase que está sensacional eh, es, un, es un FIFA que premia hay de nuevo el pase raso es lo que les estoy diciendo Es una jugada muy bien lograda eh, Para este FIFA Va a haber nuevos tutoriales ya de una vez de la demo Con eh, los, los goles eh, Los nuevos trucos Las nuevas pintas Hay muchas cosas, hay mucha materia donde sacar Y encontré uno que otro glitchecito Que ya lo iremos platicando para desmenuzarlo Que lo aprendan y también que lo sepan identificar Para que no se los hagan eh, dejo aparte el análisis, aparte porque sí merece un video especial, ya que es un acontecimiento, los eh, cómo se siente jugar con las ladies, con las mujeres, eh, sobre todo en el demo. Vamos a ver qué nos da, qué nos da la pirata Morgan, este, Alex Morgan y todas estas este, pop, la alemana. Vamos a ver qué nos pueden dar en este FIFA 16. Quiero hacer un, un, un apartado aparte en este video porque se, es, es algo totalmente nuevo y que acaban de incorporar. Pues bueno, Fiferos, yo soy Cerecero. Por favor, coméntenme este video. ¿Qué les pareció el demo de FIFA 16? ¿Qué encontraron? ¿Qué nuevo truco han hecho? ¿Qué tiros les han salido bien? Coméntenmelo acá, por favor. Yo soy Cerecero y recuerden, los Fiferos, con el demo recién salido del horno, FIFA la vida.